Estoy haciendo un proyecto que se llama En Busca de Poetas, que nació con una idea en el 2010, precisamente en Argentina, en un pueblo o ciudad pequeña que se llama Dian Funes. Venía hablando con un amigo cuentista, del poco reconocimiento que se le da a los artistas en general y a los poetas en particular. Eh, se nos ocurrió la idea de qué lindo sería hacer un viaje por toda América del Sur buscando poetas para darles el reconocimiento que se merecen. Eso quedó flotando en el gran mundo de las ideas en el que cualquier cosa es posible. Finalmente decido bajarlo a un adecuado plan de proyecto que le paso a diferentes empresas en Colombia. Hay una que se llama Pavimentos Colombia que dice, mira, nos parece tremendamente quijotesco tu proyecto, pero algo muy bonito puede salir de ahí. Yo había pasado un plan A, un plan B. El plan A era viajando solo, el plan B era viajando con alguien más que pudiera servir de asistencia. Me dijeron, mira, el plan B es imposible, pero te vamos a ayudar con el plan A y ya con eso tienes proyecto. A partir de ahí comenzó una etapa de ejecución en, en la cual hice un viaje ya de Bogotá a Buenos Aires. Yo tengo un par de novelas publicadas en Colombia, un, un libro de poesía y un libro de crónica en Córdoba y los he presentado en Buenos Aires. A, eh, y a partir de esas presentaciones me hice amigo de, de Juan José Manauta, el escritor entrerriano, y de Lucía Montero, su su señora y de todo un grupo, digamos, eh, literario y de amigos que giraban alrededor de ellos. Entonces, a partir de ellos y a partir de un poeta que se llama Freddy Yeset, un poeta colombiano que vive en Buenos Aires, me fueron llevando a otros poetas. Por ejemplo, Freddy me llevó a Vivian Amnur, nos fuimos a tomar un café ahí, al café británico al lado de la Plaza Lezama, eh, donde iba a sábado a, a, a escribir y entonces... Viviana Amnur me dijo, mira, en Ushuaia te voy a poner en contacto con Anaí Lazaroni, en Río Grande con Nini Bernardelo, en Neuquén con Maki Corbalán. Viajé ya a Ushuaia desde Buenos Aires, me reuní con Anaí, Anaí me dijo, mira, ahorita que vayas a Río Grande, aparte de Nini, tienes que verte con Julio el Mochileite, que es una leyenda patagónica, eso sí, ten cuidado que se toma tres botellas de ginebra diarias. Eh, lo llamé, le dije, mira Julio, eh, soy tal, soy Eduardo Becharo, un escritor de Colombia, estoy buscando inéditos. Me dijo, ah, buenísimo, eh, te voy a poner en contacto con Alejandro Pintos, que maneja una editorial cartonera y él te puede llevar a otros, a otros eh, eh, poetas inéditos. Me puse en contacto con Alejandro, me puse una cita, me, me, llevó, eh, me mostró los libros de su cartonera, me llevó a Lucas Tolava, Priscila Bayones, Daniela Iseca, que acaba de sacar su primer libro. Eh, Fuimos todos, los, todos a la casa de Julio, el Mochileite. Y, y bueno, lo que terminó pasando es que, es que Julio me remitió a varios poetas eh, patagónicos, entre ellos Bruno Di Benedetto en Puerto Madryn, Re, eh, Raúl Mancilla en Neuquén. Me dijo ahorita que cruces el Estrecho de Magallanes, tienes que verte sí o sí con Maritza Kuzanovic. La llamamos, me puse una cita con ella, crucé el Estrecho de Magallanes, Maritza... Digamos, estuvimos toda una tarde escribiéndole a casi 30 poetas con, con Maritza y lo que empezó a pasar es que fui pasando de, de, de, de un poeta a otro, a otro, a otro, a otro, en una, digamos, larga cadena de poetas que me tiene hablando contigo, Hugo, ahora en este momento. El proyecto, el proyecto se inició como una búsqueda de poetas inéditos eh, para la publicación de una, de, una, de una antología de poetas inéditos. Finalmente, como todo, pues realmente fue teniendo más éxito dentro de los poetas y, y además, digamos, en medios de comunicación, en prensa, radio y televisión, del que, del que hubiéramos podido pensar inicialmente. De hecho, después llegué a pensar que había creado un Frankenstein que, que se me venía para, sac, para sacarme los ojos ¿no? eh, y después fue mutando. Entendí que el proyecto ten, se trataba realmente de hacer una búsqueda no solo de poetas inéditos, sino de poetas publicados, además porque me di cuenta que muchos de ellos, así, si bien estuvieran publicados, les faltaba reconocimiento. Eh, entonces mutó a hacer una antología de poetas inéditos y una de publicados pero ya a estas alturas me he dado cuenta, y es una de las grandes conclusiones del proyecto, que hay tanto material poético y tanta actividad en realidad que uno pensaría que no, pero sí la hay, que hay que hacer es una serie de antologías eh, por regiones y países. Por ejemplo, la Patagonia es una región que prácticamente es un país independiente y además es un gran núcleo poético. Eh, de forma que vamos el próximo año ya a iniciar con la publicación de una de una antología inicial de la Patagonia. Y así vamos a ir, digamos, haciendo publicaciones después del sur de Chile, Santiago, Viña y Valparaíso, eh, Centro Argentina, Buenos Aires, Uruguay, eh, de forma pues que... y además a eso lo acompaña un cuaderno de viaje que yo voy llevando que, que de alguna manera es lo que más interesante me parece porque ahí es es una especie de texto multigénero en el que hay crónica, crónica de viaje, un cierto tinte periodístico cuando me reúno con los poetas y, y vamos sosteniendo unas conversaciones que puestas, digamos, al lado de sus poemas forman un collage y ese collage forma como una, una huella digital de un poeta que puesto al lado de otro poeta y de otro y de otro y de otro va formando como la huella digital de un, de un lugar y un lugar al lado de otro de una región, una región al lado de otra de un país y un país al lado de otro de, del continente americano. Tu amor, tu amor. hay una página web del proyecto que es www. .com, en en donde hay un, hay, está el correo electrónico del proyecto, que es muy fácil, en busca de poetas, 5, con el número, gmail.com. Ahí, ahí me escriben, me mandan una digamos, una selección de 5 poemas y con toda seguridad yo los voy a leer. Yo leo todo lo, todos los poemas que me llegan ahí y voy haciendo selecciones de forma que están todos absolutamente invitados a participar dentro del proyecto.